Jueves, viernes, sábado y domingo, sonrisa de oreja a oreja como un niño pequeño, pezones de punta y los ojos brillantes. ¿Qué significa? Pues que se viene aventura. En estas épocas donde se nos está cancelando viajes, rodajes, carreras, cosas multitudinarias, por virus y por todas estas cosas, y donde no sabemos en los próximos meses qué es lo que va a suceder, ya hace algunos meses que, con turismo de Tenerife, estábamos planeando alguna locura les estábamos medio engañando pero al final nos han engañado a nosotros eh, la primera vez que vinimos dijimos aquí hay que montar un ultraman pero no un ultraman sino ultra Matte, ultra loco porque sea el más bonito el más duro el más bestia el más de montaña entonces en este tercer viaje que estamos haciendo aquí en tenerife ya no mira todo esto tenía que ser un poco secreto ni secreto ni nada spoiler y hype os vamos a contar de qué va la cosa todos estos cuatro días vamos a estar localizando día uno de un ultraman que son 10 kilómetros nadando después hoy mismo nos pondremos a buscar dónde hacer 145 kilómetros en mountain bike día 2 unos 280 kilómetros kilómetros de bici de carretera yo creo que subiendo al teide y día 3 a correr 84 kilómetros pues si sí puede ser también alrededor del teide y en trail o ultra trail o lo que sea también y después de esto si nos queda fuerza igual no echamos aquí pues yo qué sé unas olitas o lo que sea vamos para allá o no vamos para allá liken al que si hay ganas que todo esto que ahora estamos eh, haciendo el scouting localizando y mirando se acabe haciendo realidad y todos los que queráis venir a este Ultraman eh, que yo creo que lo haremos por equipos, individual, half es decir, para que todos aquellos que digan no, yo es que solo puedo correr 5 kilómetros pues venga, puedas venir a correr y entonces pues el que esté muy loco y quiera hacer los 515 kilómetros enteros los puede hacer y quien quiera hacer uno cortito o por equipos o en familia pues también, like, no olvide a quien, y aquí abajo el que quiera apuntarse os iremos informando ¿Qué, Luquita? ¿Hay que bañarse o no hay que bañarse? Yo te miro de arriba. Uh, me han dicho que por aquí hay cachalotes y algún delfín, o sea, que mientras no haya tiburones... Sirenitas, sirenitas. ¿Ah, sirenitas también? Hay sirenitas guapias, pues vámonos para las sirenitas. 10 kilómetros se marea que bueno esto ya lo sabéis que yo sí o sí tengo que marearme en el agua lo paso fatal tres horas y pico ahí nadando y de repente al salir del agua mountain bike espacio volcánico al lado de un volcán y de unos penales increíbles uh, y mira por encima de las nubes loco a hacer unos 145 kilometrillos de bici en mountain bike el primer día que mola el plan o no mola el plan I don't want Desert, del desierto y sobre todo del tema bancos de arena aquí flipáis porque empiezas a pasar por aquí y esto es madre mía, o sea, parece velcro vas tirando y mira, mira, mira mira cómo se pega, o sea que va a ser el día de bici de montaña, después de salir del agua, en el Ultraman 145 kilómetros, en una etapa total, entre nadar y bici de 12 horitas va chaval, te pueden morir pero bien muerto, eso sí las vistas espectaculares. Lo veis es realmente guapísimo, brutal, espectacular. Aquí tenemos el volcán y lo más importante de todo, si venís por aquí, tanto si venís de turismo, como de deporte, como de paseo, como lo que sea, como si sois de la isla mismo, hostia, muy importante que cuando encontremos zonas protegidas pues las protejamos de verdad, entonces pues aquí la senda, a seguir la senda, no salirse de la senda y lo otro, aunque nos guste mucho, si pone no pisar, pues no pisar, porque si no estas cosas no van a quedar ni para nuestros hijos, ni para nuestros nietos, ni para nuestros hermanos Pues ¿qué te parece tú? Dando el solecito, de nuevo suelo roto y calculamos que uh, cuando lleguemos arriba vamos a llevar unos 150 kilometrillos, vamos a estar a unos 1500 metros de altura y nos vamos a haber hecho pues eso, unos 1300 o 1400 de desnivel en mountain bike. Para acabar el día 1 del ultraman muerto o no. Venga, uh, yo creo que toca que Cuatro horitas entre una cosa y la otra, dándole cerita. Pues nada, a 2.000, 2.500 metros de altura. Y claro, como teníamos todas estas vistas por aquí, y estas otras por aquí, y esta pistilla por aquí detrás, hemos dicho, ¿sabes que Aunque en el Ultraman va a tocar bici de carretera el día 2, y ya la tenemos vista de la otra vez que estuvimos por aquí, haciendo el scouting del lugar, que yo creo que ahora ya entendéis por qué venimos tan a menudo a Tenerife preparando el pedazo de Ultraman, o de Jabalimán, o de como vaya a llamarse. Pues entonces, hoy hemos preferido ensuciarnos un poquito las piernas, darle un poquito a las triaderas y a las pistas, y nada, y nos vamos rápido a enseñaros un poco cómo serán los 280 kilómetros del día 2 de la bici en el Ultraman, eso sí, por carretera, subiendo a tele. ¡Vamos para allá! La locura chavalote aquí debemos estar a unos 1800 pero claro hasta los 3718 si no me acuerdo mal que tiene el teide aún queda un rato entonces bueno son la una del mediodía ya sabéis que el tema de los horarios y el calor yo nunca acabo de afinar del todo imaginaos tercer día de un Ultraman, que es el día que todo el mundo ya va muerto, reventado, hecho polvo y tocan correr 84 kilómetros en los que ni un solo metro llano porque fijaos que tenemos por aquí fijaos que tenemos por ahí y espera, espera, espera fijaos qué pedazo de paisajes en parque natural completamente protegidos donde te encuentras cosas así o una subida que se hace ni más ni menos luego os contaremos ¿eh? en la ultra blue trail que en el mes de junio de 2021 vamos a estar aquí que tienes que subir para ahí. así que vosotros mismos que like al vídeo que a hacer un ultraman aquí o no loco esto sí que ya es territorio 100% blue trail ultra yo creo que por ahí pasas cuando llevas unos 50 kilómetros de carrera y deben ser pues las 5 6 7 de la mañana porque la carrera empieza 11 y media de la noche ¡Uepa! que la lío loco entonces bueno fondo guapo por ahí y por ahí tienes todo el rato la guía de, del trailer. Así que, bueno, mes de junio vamos a estar por aquí. Hay ultra, hay distancia trail, hay distancia maratón, así que a todos os espero. Ahora, el calor y la chicharra que va a hacer, va a ser guapa. Ahora, eso sí, de nuevo, eh, liken, si creéis que el último día de el Ultraman que montemos por aquí tiene que ser por todos estos paisajes, y en lugar de llano, para arriba. De momento, en todos los Ultramans que he hecho, en Hawái, ahí es más o menos llano. En Gales, subimos dos mil y pico metros. En el Toromán, en Sevilla, ahí sí que era trail guapo. Así que ya veremos cómo se puede dar esto de un tercer día. Corriendo 84 kilómetros, máximo de 12 horas, y con un terreno como este, muy harto puede salir. ¡Vamos! Estamos locos, chaval.